Si sí, Valencia les habla hoy y les saluda con mucho, con mucho amor y H. Soy cantadora, nací en Santander, en Cimitarra, pero me creé en Ismina, Chocó. Hace más de 25 años estoy en esta hermosa ciudad, Bogotá. Tengo una hija, afro, rola, como dicen por ahí. Eh, y muy contentas de, de incidir en algunos espacios importantes en la capital, no solo mostrando nuestra música tradicional, sino también lo que somos, todo lo que tiene que ver con la diáfora africana, nuestro cabello, nuestro ser, nuestra voz, todo eso.